Los discípulos están siguiendo a Jesús con mucho entusiasmo. Encontraron una invitación a la felicidad y lo siguen con ese corazón henchido de alegría y quieren perseverar hasta el final. Pero las cosas van cambiando y las exigencias se van haciendo más reales. Se van dando cuenta de que Jesús nunca los engañó, de que siempre los invitó a algo más, pero en esa pedagogía poco a poco ellos van tomando conciencia de lo que eso significa. Y por eso hoy cuando les preguntan quién dice la gente que soy yo, no se queda ahí, sino que va. ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Se dan cuenta de que soy el Mesías, pero un Mesías no glorioso, sino que tal vez, tal vez va a sufrir. ¿Dónde estás tú en esta pedagogía del cristianismo? ¿Te das cuenta de que el amor muchas veces es sufrimiento, pero de que el sufrimiento no va en contra de la felicidad siempre y cuando lo vivamos con Dios? Ojalá que así sea, y si no, pídele a Pedro su intercesión para que te des cuenta cómo él se dio. Soy el padre Adolfo, recen por mí, yo rezo por ustedes. ¡Bendiciones!